¿Cuándo? ¿Y por qué seguir a personas en LinkedIn? LinkedIn Pro Activo 1107 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de LinkedIn Pro. Aquí ya saben en qué este espacio es para todos aquellos profesionales que buscan mejorar su marketing, sus ventas a través de LinkedIn. Bueno, hoy estamos un martes 20 de diciembre del 2022. En el segmento de marketing, vamos a hablar sobre cómo eh, podríamos. A ver, el objetivo más bien acá será comprender. Cuándo y por qué deberíamos seguir a ciertos profesionales, personas dentro de LinkedIn, ¿no? Y es que va, vamos a entrar en contexto. A medida que el mercado profesional y laboral, eh, pues global, continúa cambiando, ¿no es cierto? Debemos tener acceso a diferentes perspectivas, conocimientos únicos de profesionales increíblemente calificados que habemos dentro de eh, LinkedIn. Y me voy al otro lado. Te dejo al, eh, eh, tú que me estás escuchando. Si eres un profesional con grandes conocimientos es una gran oportunidad para que los compartas dentro del LinkedIn. ¿no? volviendo al tema de los expertos, desde los expertos hay de, de todas las áreas no ciberseguridad, hasta expertos en agricultura, líderes de opinión sobre diversidad liderazgo, expertos que en el mundo están hablando y compartiendo dentro de LinkedIn así que si tú estás del otro lado también para eh, pues, obtener más información de estos profesionales actualizaciones, consejos de personas con quienes este, de pronto no los conoces pero que ellos tienen, sabes que tienen el conocimiento tienen una solución, pues, a, el tema es que lo sigas, ¿no? Ya vamos a ver eh, que eh, mucha gente confunde el seguir con conectar dentro de LinkedIn, ¿no? O también si estás buscando conocimientos de pronto para resolver desafíos profesionales difíciles o informaciones, novedades de última hora de tu sector, consejos sobre cómo crecer en tu carrera o eh, de algún área en especial, sea, pues, ventas, marketing, finanzas, innovación tecnológica, lo que sea, lo importante será, y el reto es, este, más bien el, el, el consejo, antes que reto, el consejo es que tú sigas a esos líderes de tu sector o de otros sectores que son... Eh, influentes para ti y que te pueden aportar muchísimo contenido y valor, experiencia basado en esas en esos conocimientos, ¿no? Entonces conectar versus seguir normalmente las conexiones que tenemos con personas que se vuelven de primer grado son personas con las cuales tenemos pues una relación de confianza ¿no es cierto? Eh, en algunas ocasiones, compañeros de trabajo es alumnos, ya saben que en este caso cuando nosotros queremos hacer negocios por LinkedIn, estos seguidores estos, perdón, contactos de primer grado son tus potenciales clientes sí pero a ellos normalmente este no hace falta que les sigas sí entonces si tú lo que quieres aprender de personas que no están en tu contacto de primer grado que son referentes del sector porque quieres este aprender de ellos o si en este, este caso tú quieres ampliar la red de contactos para seguir a esas personas porque eh, quieres tener luego una relación más cercana y a través también de conectar, entonces eh, tienes que normalmente el feed, luego cuando tú entres en LinkedIn, te va a mostrar el contenido de todos aquellos eh, profesionales que tú estás siguiendo. ¿sí? Y por eso dentro de una estrategia de, de negocios y de venta dentro de LinkedIn, el seguir a esos potenciales clientes o hacer con ciertos mecanismos, que es lo que nosotros enseñamos también para que ellos te sigan, a, va a ser que tu contenido, si fuera el caso, que tú estás generando contenido, tú eres el experto, el influencer, el que quieres darte a conocer con tu marca profesional, que estas personas vean ese contenido en ti, ¿no? En todo caso, eh, en el otro episodio, la próxima semana, les mostraremos, eh, pues, de... Eh, ¿Cuáles son los pasos para que puedan seguir a los profesionales y no se vayan a confundir? Una cosa es seguir y otra cosa es conectar. Así que con esto nos despedimos. Eh, y nada, saben ya que está la lista de espera para el curso Express Atrae y Prospecta en LinkedIn. Para acceder a la lista, pues tienes que darle el clic en el enlace ¿eh? o este, kateman.com slash /este curso espera. Y pues esto va a estar para el 26 de enero del 2023. Estamos trabajando muy fuerte para ello. Y vas a tener por el hecho de solo inscribirte en la lista de espero un bono de 50 dólares en la compra de este curso. Así que, bueno, sin más, me despido. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de negocios dentro de Liquid. Se si les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao.